Yeah. Rudefly, Aeroadicto, Eminencia, del vallepa. venimos a mejorarlo todo, cuando menos te lo esperas, 2020, 20, 20 Aeroadicto, de la favela, Rudefly, Eminencia, la nueva, acabo tu espera, venimos a mejorarlo todo, cuando menos te lo espera. 20-20, la favela rude fly eminencia, la nueva. Acabo tu espera. Nuestro ritmo moviendo esta esfera. Nuestro ritmo moviendo esta esfera. Venimos a mejorarlo todo cuando menos te lo esperas. 20, 20 eróticos de la favela rude fly eminencia, la nueva. Acabo tu espera. Venimos a mejorarlo todo cuando menos te lo esperas. 20, 20 eróticos de la favela rude fly eminencia, la, la nueva. nueva. Acabo tu espera, venimos a mejorarlo todo cuando menos te lo esperas 20, 20, ero adicto El karma toma chance en el rumbo de este cuento No todos los finales son iguales por supuesto Yo en mi cuaderno, dispuesto y directo En tema lo convierto, un simple pensamiento De acierto y no entiendo Todos lo critican y les falta el fundamento Del valle mi argumento Sea verano o invierno, de lluvia o seco de desierto Con el tiempo pasan años como polos opuestos No quiero un puesto, compongo dispuesto un ritmo en mi pueblo, de piedras de cemento De cerro y de huerto, de río y de viento De shulky y de pimiento, buenas conexiones van a aumento Vuela libre el pensamiento, tranquilo y sin suspenso Como agujala la Inebro, Rude Fry pone play, toma asiento Y que todo cuando, cuando nadie se, se lo, lo espera 2020, 20, lo de la que escuela Rude Fry, eminencia de la nueva, a ya le espera La humildad ha quedado atrás, el ego se avecina, En el frente ya, ya lo verás verá. Ser auténtico hasta el fin. Poco se acuerdan de dónde partieron en realidad les pediría un deseo a la vida más energía pa' mi viejo, más alegría para los para' que no están para nada ya normal, cuesta avanzar, soñar, triunfar sin luchar de dónde yo vengo, la vida te enseña a batallar paciencia, palabra esencial, para no poderte levantar a la hora de caer, tropezar, cortar el ciclo de lo que está mal alma el tiempo, más buena cara, fuerte pa' adelante que el tiempo no para no temer, dar cara, fuerte para adelante Adelante recordar que el tiempo no para